Bienvenidos a Me Gusta L8. Yo soy S. Bonavida, un nativo de lengua castellana y un gran fan de la maravillosa página de intercambio lingüístico www.lang-8.com. En este canal colgaré vídeos con ortografía, palabras y expresiones típicas de la lengua castellana. Espero que los vídeos os sirvan para comprender mejor mi lengua nativa. Os espero por aquí. Un abrazo y nos leemos.